Bueno, un año más, eh, os voy a enseñar las luces de Navidad de Almería. Este año, pues bueno, han puesto el típico árbol y también como novedad han puesto una noria. y Se han gastado y... las perras la noria. Se han gastado las perras de la María José. Luz, o sea, bueno, es está también, muy, sí. la verdad que está muy bonita, muy bonita la luz, os las voy a enseñar aquí. Pero bueno, no hay tantas como otros años. Pero bueno, tampoco es que nos vamos a quejar. Muy, la luz está muy cara. La luz está muy cara, eso es. Así que nada, aquí os dejo el vídeo de luces. nada, este ha sido el vídeo de hoy, os iré subiendo más vídeos sobre la navidad y tal, ya no sé si aquí en Almería, si me subo al norte en vacaciones, así que nada, si os ha gustado el vídeo, dale like, compartir, comentar, y bueno, os dejo aquí al lado también mi otro canal de bichos, en tomopatía con Jaido, que si no lo conocéis os invito a que lo visitéis, que ahí vais a aprender mucho de, de lo que es mi trabajo y de los bichitos, adiós amigos.